Comienza una etapa ahora de fiestas y descanso. Aprovechémosla para mejorar y crecer personalmente. Primero, conozcamos y paseemos nuestra ciudad. O sea, hay, los turistas se vuelven locos por visitar donde nosotros vivimos y a nosotros se nos olvida que seguramente vivimos en un sitio con restaurantes, museos, lugares muy especiales que podemos conocer o que podemos volver a visitar después de mucho tiempo. Y pasear la ciudad para... No hay por qué ir al gimnasio, porque eso puede ser un poco duro, pero pasear la ciudad nos ayudará a reducir eh, esa misma calorías, esa misma ingesta de alimentos excesiva que hacemos en estas fiestas, pues que nos ayude a mantener una dieta y una vida sana. Eh, también hay que eh, plantearse abandonar la tecnología, menos móvil, menos ordenador, menos estar pendiente del correo electrónico y las redes sociales, viviremos mucho más tranquilamente de esa forma. Y, por último, planteemos qué vamos a dejar atrás de la etapa de nuestra vida que ahora termina, eh, olvidar en ese pasado y no volver a repetir esos errores, y qué objetivos vamos a cumplir en ese momento vital de esta etapa que ahora comienza y cómo vamos a conseguir cumplir esos objetivos. Estos tres hábitos espero que os resulten saludables y sanos para practicar en estas vacaciones y a todos desearos felices fiestas. Saluditos.